para abordar primines y luego el destino nos espera Estamos en la estación Puerta de Atocha, esto ya es madre. Vamos a ver si desayunamos, nos saciamos un poco y continuamos con este pequeño gran paseo. temperatura exacta en estos momentos hace un poquito de frío pero bueno también hay solecito primos vamos a buscar el autobús primero los trámites y después conoceremos más de esta villa y grandísima ciudad Primes, nos ha tocado hacer transbordo y hemos aprendido que el costo del autobús aquí en Madrid es de 1.50 euros. Primera experiencia buena del viaje, Primos. Habíamos dicho que teníamos que tomar la línea 53, pero tomamos la línea que no iba hacia nuestra dirección. Nos hemos bajado y aquí estamos la, esperándola nuevamente. Miren qué emoción. 30 minutos de autobús, primos, y bueno ya estamos muy cerca de nuestro destino, vamos a la Subdirección de Educación aquí en Madrid, para retirar la homologación de nuestro título según la notificación que nos llegó hace algunas semanas. La verdad que ya dentro del Ministerio de Educación nos dio un poco de vergüenza grabar pero aquí ante todos ustedes presentamos nuestro título homologado, primos. Algo muy típico de España, primos, son los toros. Y bueno, ya que estamos en Madrid, pues hemos venido a su plaza de toros de las ventas. La verdad que siempre la he escuchado, pero no, no he podido visitarla. Veremos si podemos hacer un tour se los debo, primos, conocerla por dentro pero bueno, al finalizar eh, y al salir del Ministerio de Educación me encontré con una prima ecuatoriana que nos dijo que lo más bello de Madrid es caminar nos recomendó ir a la plaza Cibeles pero yo me quedé una, unas paradas antes para poder mostrar un poquito de la magnitud de la plaza de toros de aquí de las ventas en Madrid de la naturaleza madrileña, primos, pero no, esta no es la Puerta de Alcalá, a seguir caminando que estamos cerca de encontrarla. Ahí está, primos, la majestuosa Puerta de Alcalá, hemos caminado, pero bueno, aquí estamos, es otro de los puntos de Madrid que nos dijeron para visitar, como la ven, muy hermosa, vamos a hacernos otra foto y bueno, ahora la podrán ver. Caminando un poco más, primos, llegamos al Palacio de Cibeles. Vamos a ver si nos permiten entrar, si hay un costo. Vamos a preguntar. Estamos dentro, primos, del Palacio Cibeles, donde la entrada es gratuita y bueno, puedes disfrutar de cinco plantas llenas de arte que ahora se las iré mostrando. También les mostraré la estructura del edificio. Y bueno, también intentaremos disfrutar del mirada para ver si hacemos alguna foto chévere. Increíble, ¿verdad? Un pequeño descanso porque ustedes saben que es la verdad esta es la privilegiada vista que tenemos aquí en este bar vamos a alimentarnos, vamos a comer algo que nos haga bien y miren la compañía subiendo al admirador después de una pequeña siesta Increíble, es toda la belleza aquí De Madrid, de una ciudad Es sumamente grande y hermosa Nos quedamos con ganas de conocerla más Pero aquí termina el video de hoy Espero que os haya gustado este vlog Espero todo su apoyo como siempre, cuídense mucho, pórtense bien, si es posible viajen y conozcan el mundo y chao chao